Bueno chicos, ¿cómo están? Este nuevo video que la mente hoy, hoy, hoy, vamos a competir por estas dos medallas, de verdad, bueno Mati Por dos medallas, no lo puedo creer Bueno síganme en Twitter, soy Jaratati, acuérdense en Twitter, TikTok ¿Por qué no Matiu? Bueno está, eh, oh, no nada Bueno, la Vamos a empezar Este video, pimpo ustedes ya en el otro video bueno, Mati con el otro video pero hoy vamos a competir por estas dos medallas el que llegue hasta hasta Mate? hasta 7 ayer no llegamos en el otro video no llegamos hasta 7 llegamos hasta 5 a 1 me ganaste 5 me a 1 realmente me ganaste 5 a 1 Lo perdí y vos te quedaste toda la ventaja me ganaste esto pero vamos a ver ahora véanlo a la continuación en 3 2 1 acá bueno este video empieza así de que y llegamos a los 11 los 11 los 11 a los once, no, a los 11 a los once, a los 11 los, los, los, los, los no, yo saco, yo no dije que no, que saco a la, vamos a ir dale espera, espera, eh, es trampa un poquito la pantalla esta que está vea yo soy rojo ahora soy el rojo el otro el otro video tu era el rojo y yo era el negro vale de Luca de Luca el primero de la semana no no a no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 en el otro video llegamos los 6 minutos y 34 minutos bueno va ganando va ganando Matthew va ganando Matthew empieza con una no. otra no el vaso otra no el vaso clase tan inútil! Bueno, ¡Macho, hombre! ¡Qué hombre! Hago un corte pequeño para que ustedes sepan porque se me perdió la pelotita y no la encuentro. Un corte. Un corte nomás. Un, poquito. un corte bien cortito nomás. Un cortito nomás. Mientras que la pelotita. El, no sé por qué maestro cuando yo le toco. Toca la pelota y la funde, no sé por qué hace eso. Es este pelotudo. Bueno. Este video ha terminado así porque se perdió la pelotita. Es eh, mi hermano, me va a matar. Entonces, nomás este video ha terminado así. La, la moví. Bueno, ha terminado así. Ha terminado así. Ha terminado así. Seguramente terminó así. Terminó así. 4 minutos y 37 segundos. ahora 38, 39, 40. Bueno, ¿verdad? dejen su like. Si quieren que haga otros videos, pero no, esto no. Ya hicimos dos videos. Por eso son dos videos. Y a ver, bueno, deje su like, sígame en Twitter, rrr, a la mierda.